De la misma manera que tenemos clases genéricas, también tenemos métodos genéricos. ¿sí? Que son métodos que tienen su propia lista eh, de argumentos de tipo. Por ejemplo, eh, este método no va a devolver nada, se va a llamar, eh, no sé, Find o comparar, podría ser algo para comparar, y eh, yo le pongo esas, los, los corchetes angulares, y acá también especifico, por ejemplo, una variable u, vamos a usar, ¿Sí? y acá, bueno, u, ítem, eh, podría tener más, u, b, b, ítem, no, otra cosa. Eh, vamos a ir por lo que está mal. Ahí está. Bien, este método cuando lo invoque voy a tener que especificar quién va a ser u y quién va a ser b, qué tipo de dato va a ser u y va a ser b. ¿sí? Este método bien podría estar en una clase no genérica y funcionaría igual. Sí. la lógica es la misma cuando invoque el método lista short perdón, lista short junto al método find tengo que especificar quién va a ser eh, quién va a ser cada uno. sí Eh, y le voy a pasar un número. Bien, misma sintaxis, ¿sí? Misma sintaxis que la clase, ¿sí? Cuando instanciamos un objeto de la clase, especificamos el tipo por el que ese comodín t, ese tipo t va a ser reemplazado. Y en los métodos, lo mismo, cuando invocamos, especificamos cuál va a ser el tipo real que va a usar ese método hasta acá cómo venimos puedo tener un método genérico en una clase no genérica La clase no genérica también tranquilamente puede tener su método genérico todo funciona